Pues bien, ¿qué es una metatarsalgia? La metatarsalgia hace referencia al dolor que tenemos en nuestros metatarsianos. Pero, ¿qué son los metatarsianos? Los metatarsianos son los huesos de nuestro antepié, justo antes de los dedos o falanges de nuestros pies. Comunican el tarso con los dedos del mismo y son los que se llevan toda la carga en el momento del despegue del pie cuando caminamos. ¿Cuáles son las causas de la metatarsalgia? Las principales causas por las que se originan las metatarsalgias son realizar un reporte de impacto como puede ser correr o saltar, utilizar un calzado inadecuado como muy apretado o muy suelto. También puede ser provocado por el uso continuado de tacones o bien por tener o padecer sobrepeso. ¿Cuáles son los síntomas de la metatarsalgia? Los síntomas más característicos de la metatarsalgia son los siguientes. Dolor en la planta del pie, a nivel de los huesos metatarsianos, cuando apoyamos nuestro peso. Dolor en la zona dorsal del pie. Luego, al tener la zona inflamada de la planta del pie, también notamos como si tuviéramos una piedra en la planta del mismo. Y en algunos casos podemos llegar a sentir una especie de hormigueo. ¿Cómo se realiza o cómo se puede realizar el diagnóstico de una metatarsalgia? El diagnóstico, al ser un dolor metatarsiano, habría que realizar al menos una radiografía para descartar fracturas por estrés o simplemente un neuromado de Morton provocado por la demasiada unión entre los metatarsianos. También, puede, también podría ser debido a un edema óseo, es decir, una inflamación del hueso, por lo que habría que hacer una resonancia. En cualquier caso, lo ideal y lo más efectivo sería una resonancia magnética para poder visualizar todos los tejidos de la zona. ¿Cuál es el tratamiento para una metatarsalgia? Una vez que ya sabemos la causa del dolor metatarsiano, hay que hacer un tratamiento basado sobre todo en bajar la inflamación del mismo, basado en un tratamiento antiinflamatorio local como puede ser el hielo y técnicas de electroterapia. En algunas ocasiones el paciente puede tomar antiinflamatorios que tienen que estar prescritos siempre por su médico. Por otro lado es muy importante valorar exhaustivamente el calzado que usa y los deportes que practica y el peso y si existe alguna enfermedad reumática que pueda favorecer la lesión.